Hola, hola mi gente, soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. El día de hoy vamos a hablar de las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son piezas óseas en número de 7, las cuales conforman el esqueleto del cuello. Estas vértebras tienen como función sostener la cabeza. Se articula superiormente con el hueso occipital, inferiormente se articulan con las vértebras torácicas. Y nos permite realizar algunos movimientos como movimiento de rotación, Movimiento de extensión Movimiento de flexión Esos son los movimientos que nos permiten las vértebras cervicales Por eso el día de hoy te hablaremos de las características generales de dichas vértebras Las vértebras cervicales tienen características generales y características específicas Las características generales de las vértebras cervicales son siete. Esas siete características tú como estudiante de medicina tienes que sabértelas y Vamos a hablar de algunos conceptos básicos e importantes. También existen características específicas, como es el caso de la primera vértebra cervical, la segunda y la séptima vértebra cervical. Esas son las tres vértebras que tienen características específicas. La primera vértebra cervical se caracteriza por no presentar cuerpo vertebral y esta vértebra se denomina atlas. Se articula superiormente con el hueso occipital e inferiormente con el axis que es la segunda vértebra cervical. Se le denomina así a esta vértebra cervical porque hacen una comparación en la mitología griega con el titán Atlas, que sostiene el globo terráqueo en su espalda. Aquí tenemos una imagen. La segunda vértebra cervical se denomina Axis. Axis significa eje. Esta vértebra gira sobre su propio eje. Luego de haber mencionado las características específicas de las vértebras cervicales, pasamos ahora a ver las características generales. Si no estás suscrito a este canal, por favor suscríbete, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y comparte nuestros videos con tus compañeros, colegas y amigos. Si te gustó este video, dale like, un pulgar arriba y sin más que decir, vamos a ver ahora las características generales. Lo único que tiene que saberse de ellas son las características generales hasta el momento. Las características generales de las vértebras son siete. Aquí tenemos lo primero, el cuerpo. Toda vértebra tiene un cuerpo vertebral. Esto es una, una vértebra cervical. Para diferenciarla de las demás, la vértebra cervical tiene una posición espinosa más corta y es bífida. Es decir, que es bifurca, acá. Es bitubercular, miren acá. Tiene dos tubérculos. Tiene un cuerpo, acá el cuerpo vertebral. tiene Después del cuerpo tenemos los pedículos. Eso que se ve ahí son los pedículos, esa estructura. Después de los pedículos, tenemos las apófisis articulares superiores, apófisis articulares inferiores. Bien. Tenemos también las apófisis transversas, que son pequeñitas. Apófisis transversas, esas. Ahí en la apófisis transversa tienen un agujero, que es una característica propia de las vértebras cervicales. Todas las vértebras cervicales tienen un agujerito, que se llama agujero transverso. Por donde pasa la arteria vertebral, por ese agujero. las vértebras torácica, lumbares, no tienen eso. Eso es propio de la vértebra cervical. También tenemos las láminas, esto aquí, láminas. Las láminas se unen y forman la apófisis espinosa. Bien. Y por último tenemos el agujero vertebral. Repito las siete características. Cuerpo vertebral, pedículos, número 2. Número 3, apófisis articulares, superiores e inferiores. Número 4, apófisis transversal. Número 5. Lámina, número 6, apóquice espinosa y número 7, agujero vertebral. Apréndase eso como el padre nuestro.